a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo la actualización 2.11, que ya de por sí nos ha dado estas grateadas que vemos que aunque parece una cagada pero bueno, es el que fue pero <ríe> enviado espacial, no está mal, ¿no? habrá otro no, sí, <ríe> lo suponía Lunática y bueno, este sí que mola y intentaremos ganar una partidita con estos trajes tan cool school que teníamos desde la season que empezamos a jugar, así que vamos a darle. Que guay, o sea, qué chulo ahí también. Por fin, ranked o so clasificatoria. <ríe> solo aquí hubo dúo, que chulo. Bueno, no me lo había dado de ir de, de super pro, así que empezaré uno en solitario y veremos si podemos ganarla. Así que, let's ¡GO! ¡Veamos el cambio. Joder, señor. No me ha llegado. No For you. Vamos <ríe> uh, a entrar por arriba. <ríe> Madre mía, a ver. O sea, <ríe> esta es la que me da esto es de risa. Su puta madre La concha de Lora Nueva bueno, avanzando Madre mía que se vamos avanzando chicos lo great que le he ahí a la carpeta Madre mía, es como jugar a la antigua Nos llevaremos hasta un matapato nunca se sabe Chavales, nunca se va a saber la y vemos si y encontramos chupitos ahora va a ser lo más complicado del mundo Encontrar chupitos yo estoy seguro de ellos joder macho Oye, y espera verdad bueno ahora lo voy a cambiar uh, pues sí, increíble lapas, le puedo salir a la tapa, oh, wow, wow, wow, chupito, joder, por fin, estamos en el círculo también, está bien, bueno, tenemos muchas lapas, así que, aprovecho, a aprovechar esto. ¿Qué pasa, bro? Estamos ya jodidos, ¿eh? Estamos jodidos al marco, ¿no? La formita <risa> Joder por aquí no en verdad, me voy a ir hacia abajo porque la, la belga madre mía la que me ha quemado el tío ese no, no, que yo construía como el culo sinceramente porque dios estoy un poco como desconcentrado ¿eh? Joder, chavales, esto está bastante duro, ¿eh? Madre mía, y esta vendas que curan de 5 en 5, que qué? Joder Qué complicado, ¿no? No sé, se ha vuelto un juego complicado, ¿no? Madre mía Madre ahora los chupitos van a hacer un tesoro codiciado, ¿eh? Joder. Madre mía. Bueno, pues nos regularizamos. Poco a poco. Porque nos se dejaron a, nos dejaron a dos bebidas vida o sea, paga. Eso close Joder de la gran puta, tío. Madre mía, lo que te hace el bullying en Fortnite ahora mismo. <ríe> yo a si me ataca tengo para ponerle tres paredes <ríe> madre mía <ríe> claro, no lo no, no había tenido que poner lejos este tío la verdad es que no necesito materiales, ahora mismo me siento bastante desnudo si no tengo materiales ahora más que nunca, ya que joder no ser me regenera la vida tras matar a nadie. Tristemente. <ríe> es una ventaja con la que todos nos habíamos acostumbrado a jugar y eh, hacer otra vez un cambio o volver a jugar pues, que se pueda coger infinitos materiales también, eso ya es un desastre no me gusta nunca jugar en plan con una partida madera por ejemplo pero bueno vamos a tener que recorrer a eso a ver. falla, ¿no? Vale, cagada, macho ¿eh? Vale, aquí hay más, más de una persona, creo ¿eh? Tengo la cabeza aquí Wow, ¡Qué cojones, tío! O Se ha sido increíble, vamos. ha sido fucking increíble. Joder. El tío, va a venir tormentar ya, ¿eh? ¿Qué coño, tío? ¿Qué cojones? Estamos bien jodidos, eh. Ole. Reza para que la bola... No. Mira, coño. ¡Wow! <risa> Vaya que corotazo que le hemos dado de, de, de 100, parece que las escopetas vuelven a estar bien dentro de la llaves, no me lo creo ni yo. Joder. Ah. No da tiempo a subir tanto. Si cogemos eso. <risa> Puede estar divertido. Eh, Ahora tiene como daño. What? ¿Se ha quedado bugueada? ¿Bugueada? No, no está bugueada tenemos que buscar escudos ¿eh? ¿No? porque por primera somos carpetitos 100, 100% y más con esta forma nueva no, no sé quién hay nadie campeón ¿No? puede ser eh wow ¡Oh! so ¡Oh, señora no corra tanto con su caballo <risa> que su caballo ya ve con sus pies tan enormes Astronauta, de poderosa astronauta y... Pero está llorando, está jugando Bueno, pero por lo menos hemos encontrado chupitos y no muchos materiales Pero joder, ahora los cofres como que brillan con una consecuencia ah. oh, ¿Tenemos globos? Perdón. no nos vamos a tratar con los globos Porque aquí siempre cosas cosas Sube boncho por favor Me quedan 26 segundos <risa> Yo no tiene nada sí. Aquí, oh shit Pero nada de nada, <risa> nada de nothing, nothing, it's real Joder Claro, no es que no un cofre Cofre <risa> que no podemos coger nunca no Boloncho, hey Come with me, hey Boloncho Come with you, ey, Mary hey, Este, este, este es el último igual que voy a pitear porque se cae un poquillo por ahí Vale, va a dar una puta mierda porque mi fusil azul vale más que una scar silenciada A no ser que le hayan hecho un gran reward Yo creo que a esto me ¿Es mejorado ah, el bolonso? No tengo forra, ¿eh? Tengo una kill que dan 6 tíos Y aquí lo más random Vamos, hace años Que pues tengo una partida tan random como esta así En el plan, wow, que difícil, ¿no? Que si me lleva chupitos y tal eh, Supongo que he complicado ahora mismo ¿Verdad? Vamos 36 segundos y ya vamos y dónde nos podemos posicionar en este nuevo Fortnite va más desarrollado vale en pico polar mmm, tenemos un filito de pico polar pues podremos ir allí porque en verdad allí tenemos uy, la cabeza de nuestros artesanos así que vayamos allá a todas. A ver si nos da tiempo, si no nos ahí no Vale, siguiente tormenta Están <risa> seis, uno ha muerto libro Yo seré el siguiente, quién sabe Se de las fauces, de, de, de la muerte Parece el sitio más óptimo De todos Así que Vamos a ver qué pasa Hostia, me cargué el bolón... Bueno, parece que nos estamos despertando en Fortnite Claro, porque tampoco me puedo confiar tanto Ya que tampoco tengo una... Una capacidad enorme de llevar loot ahora mismo de la M Pero es la M, absoluto madre mía, que tiro tan serio Pero tenemos, tenemos que matar a ese hombre serio en serio, ay, tío. No, Estamos en el super borde. Joder, en el super mega borde. Vale, gran fallo. Me he quitado vida, me he quitado vida. Y sé que para atrás me ha venido nota. Lo no sé yo, seguro. Estoy sí, segurísimo. Que por aquí se escuchó antes el pendejo. ¿Dónde estará su punto ciego aquí? No sé, ¿dónde estará su punto ciego? ¡Oh! Tiraco Madre mía, qué tiraco le hemos dado Oh shit, bro Pero si lo hemos dejado volando Bueno, necesitamos coger ese loot Ahora va a ser el momento clave de coger ese loot Y veamos si nadie nos ha visto meter ese mega barretazo Vale Lo bueno, importante de todo es el A Vale, después nos vamos por la fucking SCA Y nos guiamos por esto Vale, lo tenemos. Estamos controlando, eh. Todo controlado de momento. Y veamos, después de ese sniperazo, ¿qué podemos hacer? Eh, no me dejan poner la trampa ahí. WTF. ¿Qué cojones pasa aquí? No me puedo fiar de estos pendejos porque pueden estar incluso detrás de un árbol. Estas personas van a flipar, vamos, si no se acerquen aquí. Va a ser la muerte. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos las torretas, una plataforma. Uff, super basoca. Super bazoca y bueno, vamos a ver qué ocurre en esta partidita tan troll. Tenemos bastantes balas. Joder, que si tenemos balas, esa montaña va a ser la clave, creo, en un futuro. Ahora llevo ya al objetivo. Y bueno, voy a intentar matarlo antes de que sea demasiado tarde. y oh, oh, gran tiraco oh my god sí. por real <ríe> bueno actualización de esta es la nueva victoria el nuevo tipo de victoria joder <ríe>